Muy buen día familia de Criptoavances, Mateo Sánchez quien les habla Y el día de hoy te quiero explicar cómo participar dentro de la plataforma de Dowmaker en sus preventas Y también te voy a enseñar dos páginas donde te vas a poder enterar de muchos proyectos mucho antes de que salgan al mercado Así que si esto suena bien para ti, recuerda suscribirte, destrozar ese botón me gusta, dejar tu opinión en la caja de comentarios Y sin más demora, vamos a comenzar lo primero que les quiero mostrar es esta página que se llama EcoMars, Aquí ustedes van a poder encontrar proyectos en etapa Ico, en etapa Ido y la segunda página que vamos a utilizar para enterarnos de los proyectos antes de que salgan a mercado se llama Ico Drops. Esta página es la más utilizada en el mundo, es de las más útiles, ambas funcionan muy bien. Hay una gran diferencia eh, que deben de tener en cuenta y es que en Ecomarch, te enseña, aparte de las preventas y de los proyectos en etapa ICO, te muestra también los airdrops que hay actualmente. ¿Ok? Solo para que lo tengan presente. El día de hoy voy a mostrarles básicamente ICO Drops porque es la que yo en lo personal utilizo. Ustedes acá en la parte de arriba le dan en ICO Activo y van a ver los proyectos que están activos en el momento eh, y que ya están próximos a salir a mercado. Próxima ICO en esta sección de acá arriba ustedes van a ver las, los próximos proyectos que están a enlistarse y dónde se van a enlistar, que eso es muy importante. Por ejemplo, si le damos acá en este proyecto que se llama Vera, nos dice que va a salir en Polkastare. Ok, va a salir en la plataforma de Polkastare, nos da aquí información, nos dicen que es un token RC20 que va a salir a 0.05 centavos de dólar y así sucesivamente. Los, aquí ustedes lo le pueden dar en el sitio web y esta página de EcoDrops. Te, te direcciona a las páginas principales de cada proyecto. Es muy, su, es muy fácil, perdón, muy intuitiva de utilizar. Aquí nos muestra también las ICO que ya están terminadas, o sea que ya finalizó su etapa de preventa y de las cuales pues obviamente no vamos a poder participar, pero para que ustedes chequen y tengan eso claro. Luego de esta introducción vamos a pasar a lo que es Downmaker, Maker. OK, DAO Maker, para las personas que no conocen, es una plataforma DeFi descentralizada de Launchpad. Es una plataforma donde se lanzan proyectos en etapa de preventa. Esta es su interfaz. Si vemos, ya hay algunos proyectos que están próximos a lanzar en un día, en dos días, en seis días próximos que están por venir. Vemos un proyecto que está activo actualmente y vemos también acá los proyectos que ya salieron a mercado y algunos eh, por cuántas X se han multiplicado. Entonces si vemos por ejemplo Game Starter, que fue donde aquí fue su preventa, ha hecho ya un 17X desde que salió en maker Si vemos Infinity Pack, ha hecho un 33X. Si vemos por acá un The Race, que es un proyecto NFT Game que tiene mucho hype ahora, ha hecho un 86X. La inversión en esa preventa era de $1,000. Así que si te hubieras invertido $1,000 acá... Al día de hoy tendrías aproximadamente unos 86 mil dólares, o sea, un 86x de tu capital. Impresionante. Ahora sí, Mateo, ¿qué necesitábamos para participar de downmaker Vamos a ocupar primero tener una billetera, la billetera de Metamask instalada en nuestro PC, en nuestro navegador de Chrome o Firefox, o de preferencia el que ustedes quieran utilizar. Eh, luego de esto, vamos a tener que crearnos una cuenta le van a dar acá en account. Yo en mi caso ya tengo una creada, pero es muy sencillo. Ustedes van acá, le van a pedir unos datos personales, pasar por una verificación sí y como sugerencia activen el Google Authenticator, que esto es un factor de seguridad para que sus fondos estén mucho más seguros. Luego de esto vamos a necesitar comprar 500 DAO. DAO es el token nativo del proyecto. eso Es una moneda que está en el mercado Está actualmente a 2.16 dólares. La van a poder comprar en, en exchange como Gateo, Uniswap, KuCoin, OKS, eh, Suchiswap. Está en varios exchange, la pueden buscar ahí y comprar mínimo 500 DAOs. Mateo, ¿para qué nos sirven estos 500 DAOs? Con estos 500 DAOs nosotros vamos a apostarlos dentro de la plataforma. Miren acá, le damos acá en apostar. Y vamos a escoger una bóveda donde vamos a colocar nuestros DAOs. Y con estos DAOs nosotros vamos a poder participar de la lotería de DAO Maker y estar ganándonos asignaciones para poder invertir en los proyectos que salen en preventa. Algunas de estas bóvedas te generan rendimientos si apuestas, eh, por ejemplo, DAO versus USDC. Si agregas liquidez, eh, dentro de lo que es UNISWA te van a generar rendimiento, aparte de que te permiten, eh, participar de la lotería, yo en mi caso si ustedes pueden ver yo tengo lo mínimo tengo 512 dados apostados no los tengo generando eh, generando rendimiento no los tengo versus USDC sino que simplemente posee 512 dados para poder participar de las preventas con estos 512 dados yo puedo inscribirme dentro de, esta, dentro de estos proyectos ganarme la asignación y luego de ganarme la asignación invertir entonces aquí vienen varios puntos a tener en cuenta dentro de las cuentas de DAO Maker nosotros, el token DAO es un token RC20 y para tenerlo, para enviarlo a nuestra billetera de Metamask, tenemos que agregarlo y debemos, debemos de estar sobre la red principal de Ethereum ¿okay? debemos de estar sobre la red de Ethereum para poder apostar nuestro DAO porén, si nosotros nos ganamos la asignación debemos invertir 250 BUSD eh, en el caso de esta preventa que se llama Shattles, miren 250 BUSD y para ello ya no debemos estar sobre la red de Ethereum sino sobre la red de la vainas Smart Chain, miren acá y luego de eso enviar BUSD que BUSD es la moneda estable, la stablecoin de la vainas Smart Chain Vamos a colocar un ejemplo para que quede más claro. Yo ahora me acabo de inscribir en lo que es la preventa de chats, ¿ok? El día de mañana me voy a dar cuenta si me gané la asignación o no. Estoy participando con mis 500 dados. Sin embargo, si me gano la asignación, van a haber 800 ganadores y cada uno de nosotros vamos a poder invertir 250 BUSD. Para ello, yo debo de enviar mis BUSD. El equivalente de los 250 a mi billetera de más y luego de eso prefinanciar esta preventa. Ok, miren acá, yo en mi caso ya tengo 405 BUSD. Caso me gane la preventa de Chates, ya tengo cómo comprar sus tokens. Básicamente así funciona. Un tip y un dato muy importante de esta plataforma, porque algunos dicen, Mateo, pero es que es lotería, pero es que esas preventas uno nunca se las gana. En el caso de Downmaker, acaba de hacer una actualización recientemente. Les quiero mostrar algo. Estas son las preventas y todos los proyectos en los cuales yo he participado en el último mes. Si ustedes pueden ver, no me he ganado ninguna hasta la fecha. He participado en Opulus, Gamefight, Chronicle, Snoop. He participado en muchas preventas. Ahora, con la nueva, con la nueva actualización de Dow maker funciona de la siguiente forma. Cada vez que tú participes de una preventa y no ganes la asignación, en la siguiente preventa que tú te inscribas, la plataforma te va a asignar más poder de Dao para que tengan más chances de ganar entonces como ustedes vieron en la bóveda yo tengo apostados 512 dados sin embargo en la preventa de chates en la inscripción que yo hice aparece como si hubiera apostado 2000 dados me entiendes? entonces eso incrementa mis chances de ganar una asignación mateo si no ganas la preventa de chates ¿qué sucede en la siguiente preventa que es la de NF Trade voy a tener mucho más poder de dado que DAO Maker me va a prestar para yo poder ganarme la asignación. Mateo, ese poder de dado, esos dados te los regalan. No, no te están regalando dados. te regalan poder de participación para que tengas más chances de ganar. Mateo, ¿y si me gano una preventa, sigo participando con la misma cantidad de dados. No, se reinicia el sistema en cero, continúas participando con lo que tengas en tu bóveda. Que en mi caso, caso yo me gane la preventa de Chates, seguiría participando de todas las otras preventas con 512 DAO um, hasta que comience a sumar suficientes DAO o hasta que me gane la lotería de nuevo. Ok, damas y caballeros, pues eso es todo por hoy. Espero que este video te haya gustado. Recuerda suscribirte, dejar tu opinión acá y pasarte por mi canal. Si me quieres buscar, me puedes encontrar como Matt Sánchez o Mateo Sánchez Cripto, también te puede aparecer. Nos vemos en una próxima ocasión, bendiciones para todos, bye bye.